quiero hacer, eh, aparte de la premura del tiempo, tres o cuatro reflexiones con respecto al cambio climático dentro de la, de la agricultura. Y es, eh, es evidente que la agricultura es un, el sector quizás más vulnerable de, de, lo que es, de lo que es y de lo que va a ser el cambio climático. Y es curioso que a pesar de ser el sector eh, ...más vulnerable, no ha pertenecido a los organismos que estudian el cambio climático... ...hasta el año pasado, es decir, no, eh, no, la agricultura no ha formado parte, digamos, de esos estudios... Eh, de, esas, eh, ...de esos organismos, sobre todo nacionales, y por lo tanto parecía como que eh, los estudiosos... ...del cambio climático en la agricultura eran todos menos los agricultores. Parece curioso, pero es así, pasa muchas veces, hay mucho dinero para investigaciones... ...donde no participan los afectados, y en este caso era la, la agricultura. Afortunadamente, desde el año pasado eh, parece ser que se dieron cuenta de que la agricultura es un, un sector importante y que le va a afectar y que le afecta el cambio climático y, por tanto, eh, estamos incluidos dentro de ella. Yo eh, quiero decir, yo soy agricultor agricultor de Murcia, donde tenemos bastante similitud con respecto a las um, producciones que, ten que tenemos aquí en, en, en Extremadura. Quizá nosotros la parte esa del sureste tenemos menos agua, la verdad es que a mí me da envidia cuando paso y veo un río como el Guadiana con agua, pero prácticamente la climatología debe, o sea, es bastante similar. Eh, es verdad que la sequía, por ejemplo, en el sur ha sido más acuciante, en el sentido de que no hace mucho se tuvieron que arrancar más de cuatro millones de árboles, porque eh, bueno, pues esa sequía produjo precisamente que se secara. ¿no? Y eh, una de las preocupaciones que... Eh, ...tenemos en los últimos años, pues sin duda alguna, no deja de ser esa, ese cambio de temperatura. ¿no? El año pasado sufrimos en toda la parte del sur, eh, cuando se hicieron las planificaciones de las plantaciones... Eh, ...lo que estaba planificado para recolectar el 15 de enero, se recolectó el 15 de diciembre... ...lo cual eh, supone un adelanto de un mes y supone una ruina en el mercado. Es evidente que supuso un colapso tremendo. ¿no? Claro, si esto solamente ocurre un año... Bueno, pues puede ser algo anecdótico, ¿no? Pero lo curioso es que la estadística nos dice que a partir del año 90 eh, tenemos los 10 años más calurosos desde que se recogen, digamos, dentro de los registros, ¿no? Y claro, yo eh, siempre hago la misma reflexión. Es decir, ¿existiría el cambio climático sin la mano del hombre? Es decir, si no existiera el hombre. Yo digo que existiría el cambio climático si no existiera el hombre. Pero... ¿Qué sucede con la mano del hombre? Pues que lo estamos acelerando de una forma importante, muy importante. Y posiblemente algo que pudiera ocurrir, como ha ocurrido otra vez en las transformaciones de la naturaleza, sin que existiera la presencia del hombre, algo que podría ocurrir pues, dentro de miles de años, pues lo estamos acelerando de forma eh, importante, lógicamente, con la mano del hombre. ¿En qué eh, tanto por ciento participa la agricultura eh, dentro de los efectos de gas invernadero, es decir, dentro de esa parte negativa? para el cambio climático, ¿no? Es decir, uno tiene que hacer un diagnóstico más o menos riguroso para saber exactamente qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. ¿no? Y a veces las teorías dicen, bueno, es que la agricultura es todo bueno, la agricultura no aporta nada malo y por lo tanto nosotros no estamos haciendo nada mal. Bueno, pues dentro de los estudios, y es curioso porque están los estudios de lo que aporta negativamente la agricultura, digamos, como efectos de gases invernadero, pero no están los estudios de lo que aporta positivamente la agricultura como sumidero, por ejemplo, de CO2. Bien, todos los estudios parece que coinciden en que la parte negativa de los efectos de gases de efecto invernadero que aporta la agricultura es un 10%. Eh, hay que tener que otros sectores, por ejemplo, el de transformación de energía supone el 25%, transporte por carretera el 24% y la agricultura supone el 10%. Sobre todo en tres aspectos que son, eh, lo habría oído muchísimas veces, los que no se sé, hay agricultores, que son el óxido nitroso, lo que es el metano y lo que es el dióxido de carbono. Bien, estos tres estas tres emisiones, el óxido nitroso se produce dentro de la tierra, sobre todo eh, con los fertilizantes en el suelo, principalmente en el suelo, no uno de los factores. El metano generalmente suele ser eh, por el tema de la, de la ganadería y de hecho hay estudios, durísimos yo creo que no, no se corresponden con la realidad de los efectos del metano, eh, sobre todo en lo que son explotaciones de bovino, de, de carne y bovino de leche, o sea, algo espectaculares yo a veces mmm, digo que de, dependiendo de esos estudios, cuando veo esos estudios parece que más que una explotación de una simple vaquería, parece una central nuclear de esas terribles, de esas donde están desprendiendo mmm, elementos tóxicos mmm, disparatados, Pasa lo mismo que con las plantaciones de porcino, donde consideraban que los purines eran una cosa tremendamente eh, contaminante, una cosa tremendamente mmm, difícil de poder absorber, cuando con una utilización correcta simplemente es una enmienda orgánica para un terreno. Se dieron cuenta, la Unión Europea no fue fácil, es decir, porque nos tenían como residuos y hasta hace dos o tres años que lo consideraron como que podría ser una enmienda orgánica. De enmienda orgánica a residuos hay una pequeña diferencia, la verdad. Bien. Entonces, digamos, los tres eh, gases digamos, más importantes que tenemos dentro de la agricultura, lo que es el óxido nitroso, lo que es el metano y lo que es el dióxido de carbono, o sea, el CO2, eh, que se produce, como saben, pues, por ejemplo, por la, coma, la quema de, de leña y sobre todo por la, eh, la utilización de la maquinaria dentro de la, de la agricultura, eh, son los tres gases que aportamos de forma negativa al cambio climático. Eso, digamos, según los estudios, ¿no? Pero claro, hay un balance y hay cosas muy curiosas. Es decir, efectivamente, estamos aportando un efecto, o sea, gases de efecto invernadero, pero claro, pocas veces se dice, por ejemplo, que una hectárea de alcachofa, una hectárea de alcachofa, al cabo de un año, recoge 19 toneladas de CO2 y actúa como sumidero. Eso se oye pocas veces. Es decir, por tanto, hemos llegado. A la conclusión, entre los estudios que nos presentan de la parte negativa y la parte de, que aporta de forma positiva, que efectivamente la agricultura, aún aportando una parte negativa, actúa de efecto sumideros, sin duda alguna. Sumidero, efectos sumideros, sin duda alguna. Sumideros, sumideros, sin duda alguna. Eh, hay dos temas en el cambio climático en la, en la agricultura, o sea la temperatura y la plobiometría. Eh, no cabe duda de que son los dos factores más importantes que tenemos al lado un agricultor cuando tenemos en la tierra. Es decir, una persona que fabrique tornillos, pues sin duda alguna el cambio climático le puede afectar, pero bueno, si hace mucha calor, digamos, dentro de esos dos grados que puede ser, eh, o más grados pues puede poner aire acondicionado. Es decir, la agricultura, ustedes comprenderán, eh, si hace mucha calor y no llueve, pues eh, entraríamos en una etapa muy difícil. Por tanto, la vulnerabilidad del sector agrario... Eh, con respecto al cambio climático, no cabe duda de que es la mayor, quizás el mayor sin duda alguna. ¿no? Yo no quiero presentar, porque no me gusta hacerlo, es decir, es que somos tan buenos que no producimos eh, ningún efecto negativo, somos los más perjudicados y somos los pobres. Este, esos son razonamientos que no me han gustado nunca y me gustan que siempre se hagan estudios rigurosos, es decir, ¿qué hacemos mal? qué podemos hacer bien y, lógicamente, son una de las pautas que ahora mismo tenemos. Y, entre otras cosas, porque el agricultor, el que es profesional, eh, tiene que preservar el el, el, el, su, su, su clima, en la medida de lo posible, me refiero, en su entorno, porque vive de eso, es decir, y si no lo hace él, pues difícilmente lo van a hacer los demás. Y es verdad que se están tomando, eh, digamos, lo decía antes el profesor, que efectivamente se están tomando medidas y es verdad que dentro de la agricultura también se han tomado medidas... ...de forma importante, es decir, hoy el manejo de los, de los fitosanitarios, de los fertilizantes... ...no se hace como se hacía hace unos años, hay una regla y se cumplen además... ...o sea, el manejo de los suelos, o sea, darse cuenta que un suelo, el arar un suelo... ...de una forma o de otra supone el tener efecto, de, eh, o sea, generar gases o no generar gases... El, ...el tema de la maquinaria exactamente igual, por tanto, primer interesado sin duda alguna... ...si es un profesional, el agricultor... Eh, es verdad que hay normativas que a pesar de que muchas veces necesitamos un policía para que nos vaya guiando por el sitio, sí, también las existe y de hecho las hemos exigido. Por tanto, a mí me parece que eh, la situación es preocupante desde el punto de vista del agricultor, por eso, porque la temperatura es clave para lo que es la, la producción, sin duda alguna, y de hecho hay estudios, ya se han estudiado, ...distintos sectores, es decir, cómo les va a afectar este cambio climático de subida de temperatura... ...porque ya no hablamos solamente de ese grado o dos grados que supone el cambio climático... ...supone una bajada de pluviometría muy importante en algunas zonas... ...supone unos ciclos de sequía importantes en otras zonas... ...en fin, supone una serie de eh, variables que pueden hacer difícil, muy difícil... ...digamos la agricultura en eh, ciertos sectores, por ejemplo... A nivel nacional, parecía que no era pensable que en Castilla-La Mancha, no aquí, pero sí en Castilla-La Mancha, sobre todo en zonas frías, muy frías, el cultivo del brócoli se diera. Hoy tenemos una extensión de cultivo muy importante. ¿Por qué? Porque las temperaturas pues, son óptimas para el cultivo del brócoli. Nadie se pensaba de que en Inglaterra, en alguna zona de Inglaterra, se iba a plantar viña. Pues hoy se está haciendo. Y... Eh, Digamos, en la parte sur, por ejemplo, la parte mediterránea, que son posiblemente, y según todos los estudios, las partes que van a ser más afectadas por este cambio climático, pues se tendrán que ir sustituyendo algunas producciones porque, eh, por ejemplo, lo que son frutales de hueso que necesitan eh, unas horas de frío importante, como bien saben, por la noche y durante y son eh, varios meses lo que necesitan esta hora, no se dan y, por tanto, la calidad pues, no es la óptima para salir al mercado. Por tanto, está habiendo una, o es sea, decir, de cierta manera una deslocalización, ¿no? O sea, decir, ¿qué está pasando? Y eso, lógicamente, es una gran preocupación para el sector agrario, sin duda alguna. Se ha analizado uno de los sectores que, por ejemplo, hay bastante en Extremadura, que es el tema del, del viñedo, eh, con respecto a la calidad de la cosecha y a los rendimientos. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, nosotros somos muy celosos, y lo saben, eh, digamos, si hay alguna agricultura de Extremadura, de las denominaciones de origen, que, por cierto, ahora, como ustedes saben, con el acuerdo del TTIP, son una de las cosas que no quieren eh, barrer, es decir, que no quieren reconocer, ¿no? Por lo que se sabe de. por lo poco que se sabe de este acuerdo. ¿no? la denominación de origen se dan en una zona determinada por unas características determinadas, es decir, una temperatura, una climatología, una serie de factores. Claro, si todo eso cambia, pues la denominación de origen. Mmm, en cierto modo, dejaría de tener sentido, y la verdad es que nosotros hemos sido bastante celosos de guardar, porque es un síntoma, o sea, es un, supone un valor añadido y una, un, un alzar en cuanto a la calidad de nuestras producciones. ¿no? Y luego los rendimientos, es decir, si un producto, eh, lo que decíamos antes, si un producto que necesita cierto frío solamente tiene una un cost, constante, digamos, una temperatura eh, muy cálida, pues es evidente que el rendimiento no es el mismo. De cualquier manera, eh, para terminar, porque sé que el presidente si no me va a echar la bronca, porque me ha agotado el tiempo, para llegar a lo que eh, en definitiva estamos aquí esta tarde, tanto el profesor eh, Tamame, el doctor, la compañera que interviene, en fin, todos los compañeros. Eh, dentro de mm, toda eh, esa amalgama que va a suponer el cambio climático, parece incomprensible, ya se ha dicho, sin duda alguna, y es el motivo de estar aquí, la utilización, o mejor dicho, el que nuestros legisladores eh, no den en un país como el nuestro, donde si de algo gozamos es de sol, no den prioridad precisamente a la utilización de la energía esta energía renovable. En el tema de la agricultura somos eh, de los grandes afectados porque necesitamos, digamos, una legislación flexible para eso. Fíjense, les pongo un ejemplo. Fíjense, de, de, ustedes saben que en el sur… Las desaladoras, pues están supliendo la falta de agua que sobre todo en algunas provincias, ¿no? sobre todo el sureste, toda una parte de Andalucía, una parte de Valencia. Bueno, pues la desalación, un, litro, un metro cúbico de agua desalada cuesta eh, 60 céntimos, metro cúbico. El 60% del costo de esa desalación es la energía. Si en vez de ser energía convencional fuese energía fotovoltaica, que no es ningún disparate, que sería lo razonable, el costo sería un 60% menos. La utilización del regadío, es decir, la modernización del regadío, el, digamos, el, la captura de agua y todo lo demás, es decir, eh, la eficiencia que supondría el tener energía renovable, en este caso, por ejemplo, la más, digamos, adecuada, que sería la fotovoltaica, con respecto a lo que tenemos ahora mismo, pues nada más que en ahorro, sin tener en cuenta las bondades, digamos, eh, medioambientales, se, sería una barbaridad. ¿Por qué no se apoya? Es decir, no se ha no apoyado y además se ha castigado, como bien se ha dicho, con el tema del impuesto del sol, las explotaciones agrarias no se encuentran en la Castellana de Madrid, o sea, se encuentran en, en territorios donde están lejos muchas veces de los pueblos y, lógicamente, pues, digamos, lejos de lo que es eh, la parte urbana, ¿no? Es decir, ¿por qué no se ha apoyado a esas explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, para que su eh, energía sea fotovoltaica en vez de tener, primero, en muchos casos no tenerla y en otros casos... Eh, ...tener que hacer trazados de miles o de cientos de kilómetros para coger de la energía, eh, digamos, convencional. En fin, una serie de cuestiones que, por supuesto, el sector horario, termino con esto, eh, se podría, sin duda alguna, eh, de alguna forma, eh, tener una serie de, de, de privilegios, no de privilegios, sino de una, eh, un sistema, sin duda alguna, para la utilización, para su manejo, para lo que es la, su actividad que hoy no tiene. Y, por tanto, eh, nosotros, por supuesto, vamos a seguir en el empeño de que esta energía renovable, en este caso al sector agrario que represento, pues lleguen al 100%, sin duda alguna. Con las, las administraciones que hemos tenido, no solamente no han llegado, sino que el único recurso que tenemos nos van poniendo impuestos todos los días, eh, algo irrazonable, sin duda alguna, como ya han dicho los compañeros. Por tanto, muchísimas gracias.